Voy a buscar un punto enfrente de mí, donde voy a concentrar mi atención. Percibir ese punto que me va a ayudar a estar aquí y ahora. Y por unos instantes, procurar percibir todo mi ser en este espacio, sentir la silla, su suavidad, la temperatura, sentir cómo estoy aquí y ahora escuchar la música con la conciencia que este cuerpo percibe esas ondas sonoras a través de los oídos esa información viaja hacia el cerebro y el alma es quien finalmente la siente Yo, esta energía consciente, percibo todo mi alrededor con este cuerpo. Y así respirando profundo, tranquilo voy concentrándome poco a poco a entrar en un agradable estado de sutura libre de toda tensión poco a poco me voy relajando desde lo más alto de la cabeza esta energía tranquila va recorriendo el cuerpo soltando recargando y relajando cada vez más profundo cada rincón de este cuerpo mi cara mi cuello totalmente tranquilo mis hombros reciben esa agradable energía y ahí, justo ahí donde se había acumulado todo lo que sucedió hoy esta calma refrescante libera la tensión Cada fibra de los músculos de los hombros regresa a ese confortable estado, tranquilo, fresco, agradable sin ni una sola tensión todo el conjunto de músculos se relaja ahora esa energía tranquila recorre todos los órganos internos en la parte central del cuerpo Empezando por la columna vertebral, llegando a la espina dorsal y todo vuelve a la calma. El corazón, los pulmones, el estómago, todos los órganos reciben esa misma frescura esa tranquilidad volviendo a la calma cada vez más profundamente relajado ahora Puedo sentir cómo esa frescura alcanza mis brazos y como un masaje agradable libera también cada fibra de los músculos de los brazos hasta el codo bajando. Todo el brazo derecho y todo el brazo izquierdo se vuelve a sentir tranquilo, relajado en un profundo estado de relajación y esas energía tranquila alcanza mis manos y cada uno de los dedos sintiéndose suaves livianos relajados todo el extremo superior del cuerpo está ahora sumido conscientemente en el más confortable estado de calma, sereno, profundamente relajado. Y esa energía ahora ha alcanzado mis caderas que me están sosteniendo justo en este instante. El peso de toda la parte superior del cuerpo se refresca, se tranquiliza y se relaja. La energía sigue fluyendo hacia mis piernas sanando relajando y liberando de toda tensión cada extremo de las piernas las rodillas los tobillos hasta finalmente alcanzar mis pies fluyendo en tranquilidad, calma, relajación. El cuerpo entero está lleno de esta agradable energía tranquila, donde todo se vuelve a sentir como hace tanto tiempo no se sentía profundamente relajado completamente libre de tensión libre de preocupaciones como si esta energía de paz de tranquilidad, hicieran una burbuja sagrada para mí, protegiéndome de cualquier influencia que causara tensión. Estoy en mi propio mundo pequeñito, mi espacio tranquilo mi mundo de paz donde me permito disfrutar de cada una de estas sensaciones profundas relajadas livianas tranquilas y por unos instantes sentir esa recarga de paz en cada Thank you. en esta calma absoluta el ser se siente libre y se percibe a sí mismo con su verdad soy esta energía de paz soy el alma que le da vida al cuerpo. Soy esta conciencia viva que siempre ha existido y siempre existirá. Soy muchísimo más que solo este cuerpo que solo este tiempo pasajero, mi esencia, lo que soy, es eterna, es luz, es amor, y en este capullo, de tranquilidad, la valentía de sentir realmente quién soy en toda su amplitud llenando esos vacíos que se crearon tratando de cumplir con etiquetas Cumplir con expectativas que forjaron una identidad que en realidad no es mía. No soy yo. Puedo sentir profundo en mí mi propia divinidad emergiendo. Haciéndome brillar con esa luz única que soy yo. Y disfrutar de nuevo de esta seguridad sin temor. Ser el alma especial que soy en realidad desde este estado de conciencia es como si el corazón pudiera liberar todos los nudos llenándose de una dimensión pura que no ha sido afectada por nada ningún dolor esa dimensión donde está el alma suprema Dios la fuente de luz de amor. Así desde esta dimensión de silencio, de paz, voy permitiendo que el corazón Vaya llenándose de ese poder. Sanando heridas. Liberándolo de ataduras. Deshaciendo cualquier mancha. porque ¿hasta cuándo sufrir por algo que ya pasó? ¿y hasta cuándo querer cambiar algo o alguien o una circunstancia que ya pasó? así para volver a brillar para ser feliz poco a poco ya no necesito pensar más no analizar tanto simplemente el amor es un mejor sentimiento siempre la paz siempre por encima de todo eso es mejor y la recibo desde ese espacio tan puro sagrado, divino, y lleno mi alma de esa experiencia. lo divino es tan sutil como el idioma de los ángeles tan sutil que en este espacio de armonía puedo ir hacia ese espacio luminoso para comprender el lenguaje del alma suprema la luz la guía del ser todo conocedor de la fuente universal de amor captar su mensaje requiere entender Sentir al alma en su espacio de luz silencioso En este estado, no requiero analizar, cuestionar, encasillar, no. Es el espacio de la intuición. Es el espacio de la sabiduría que está más allá, que es divina. Es algo que siento, que capto, como si en el alma hubiera una antena espiritual para sentir aquel espacio divino donde está el alma suprema y pudiera sentir al ser supremo. Su presencia, su fuerza, su guía. Ese ser es tan suave, tan puro. Entiende el tiempo y mi tiempo. Así, desde esta antena interior de la intuición divina, voy a darme el chance de descubrir qué me trae. Esta conexión sin forzar, sin presionar, solo conectar mi antena del alma con el Ser Supremo. Antena cada vez más recibo tanta energía tanto bienestar si viene alguna nube es un normal simplemente la dejo pasar y recibo bien luz fuerza que necesito ahora ahora poco a poco voy a volver a sentir está mi cuerpo, inhalando paz, volviendo a relajarlo, abriendo mis ojos y los tengo cerrados. Y ahora sí en silencio. Luego de este ejercicio que hice de silencio, desde este espacio, con qué intención quiero vivir esta semana, desde dónde, desde qué cualidad, qué afirmación de dónde qué intención quiero tener a partir de hoy Para cerrarlo, voy a leerles de este libro que son extractos de clases de la directora Brahma Kumaris, que se llama Daddy que tiene 103 años, un alma muy especial. Entonces, este es un extracto sobre el ego y el amor. ¿Están listos? La dificultad con el ego es que está tan profundamente escondido, que mucha gente ni siquiera sabe que lo tiene. Cualquier cosa que se les diga, solo aumenta su arrogancia. El ego destruye el amor, destruye la capacidad de aprender. Porque se piensa que todo se sabe de forma que se acaba todo intercambio. Así pues, a lo largo del día y en todas las situaciones que sucedan, asegúrate de que no cese este intercambio de amor. Porque el ego puede superarse desarrollando la humildad. Debería haber tanta humildad en el alma como sinceridad. De modo que cuanto más sincero sea, mayor humildad tendré. Porque uno simplemente es lo que es. Entonces, más humildad. Ambas tienen que ir juntas. Y solo si hay humildad habrá amor. Pero igual como cuando hay ego, no hay amor. Si no sé ser humilde, el amor se acabará. Yo debo inclinarme y ser humilde una y otra vez. El secreto para lograrlo es. ¿Qué sería? ¿Cómo logra uno superar la arrogancia o el ego? Y ser humilde, porque el ego sí que se defiende cada rato. Me gustó la respuesta que ella dio. que dice? Se ve fácil. Dice, el secreto para lograrlo es no interrumpir nunca el contacto del amor del ser supremo. Así fortaleceré de tal modo mi corazón que nada podrá herirlo. El sentimiento de estar herido es la principal causa por la que se acaba el intercambio de amor.